Hey, ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más. Posiblemente os habéis hecho esa pregunta aunque sea de paranoico normal. Pero, el metro, el kilogramo y el segundo, ¿de dónde salen? ¿Cómo sabemos que un segundo vale realmente un segundo? ¿Y cómo sabemos que una separación concreta vale realmente un metro o un centímetro? ¿Y por qué los usamos? La historia de las unidades de medida puede empezar de la siguiente manera. Alguien tiene que expresar un aspecto del mundo con números. Así que coge una cierta cantidad de una propiedad de un objeto para tomarlo como referencia y luego usa esta referencia para, para poder contar cuántas referencias hace falta para igualar la medida que está midiendo esta referencia se convierte por lo tanto en una unidad de medida para poder medir la medida en cuestión eso pasaba en la edad media para poder calcular una cierta distancia te usaban las barras Tú tenías una barra de referencia y contabas cuántas barras completaban la distancia a contar, era una manera fácil y sencilla para medir hasta que vas de un pueblo a otro y descubres que usan una barra distinta a la tuya o miden de una forma distinta, los números que contaste anteriormente no sirven ahora de nada y para convertirlo es un poco rollo. Hubieron intentos para poder unificar las medidas y usar solo una, pero fueron un desastre. Hasta que, después de la Revolución Francesa, donde la Asamblea Nacional aprovechó esta revolución para fomentar un comité de la Asamblea de Ciencias Francesa, con el objetivo de crear un nuevo sistema de unidades. El comité fue consciente de, lo, de los problemas meteorológicos de esta época, por lo cual crearon el sistema de unidades basándose no en cuestiones culturales, sino que se derivará de la naturaleza. De eso surge el metro, el cual consiste en domar la distancia entre el polo norte, pasando por París, hasta llegar al Ecuador. Dividirla en 10 millones de veces. Eso es un metro. Aunque la obtención original se hizo midiendo la longitud del meridiano entre Barcelona y Dunkerque, mediante triangulación y luego extrapolando. El kilogramo, por increíble que parezca, surge del metro. Para obtenerlo, coges un volumen de un metro por un metro por un metro y llenas de agua a 4 grados centígrados, coges una minésima parte de este cubo, y lo que pese equivale a un kilogramo, de ese volumen salió el litro, esa regla de que un litro de agua pesa un kilo sale de aquí, son iguales por construcción, por último nos queda el segundo, de lo cual coges un día, lo divides en 24, luego en 60 y por último en 60. El metro y el kilogramo tardaron unas cuantas décadas de decisiones políticas y de educación para que finalmente empezaran a usarse a todas partes, precisamente en 1875 17 países la convención del metro así fue como el sistema métrico pasó a ser popular y, recono y reconocido internacionalmente haciendo que gracias a este tratado se crearan organizaciones necesarias para que estas unidades fueran igual en todas partes e investigar formas para mejorar la exactitud y precisión y dar trazabilidad volviendo a la historia los expertos tuvieron la brillante idea de medir una vez una unidad lo cual cogemos como referencia al metro fabricen una barra en el que esté marcado exactamente cuánto es un metro se hagan réplicas de esta y se manden a centros metrológicos de todo el mundo También pasó con el kilogramo, pero ese último tuvo un problema El prototipo original del kilogramo había cambiado en una semilionesima parte probablemente por el paso del tiempo y la contaminación. En 1999, los metrólogos empezaron a pensar la solución de este problema. Hasta que, en 2019, el kilogramo se independizase de la unidad física, llegándola con lo bien que se haga un experimento replicable en todo el mundo y en cualquier momento. Ahora, todas las unidades que conocemos se les aplica de la misma forma. Por fin, hemos hecho el sueño de los fundadores del sistema métrico, realidad. Los patrones no dependen de cuestiones culturales ni de objetos físicos que se puedan corromper con el paso del tiempo, sino de unidades fundamentales del universo. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si aún no lo has hecho. Deja un like si te ha gustado el vídeo y hasta la próxima.